Este es un éxito de combiar, este es un éxito de combiar. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras este soñaba te vi. Este es un éxito pues de combiar. Tú estabas entonces un corto filmando de en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que este es un tema con sabor a cumbia. No este es un tema te va a con sabor a cumbia. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Pues si pudiera intentaría a usted comprarla. No con dinero, si con cariño y nunca dejarla. Este es el comienzo de un tiempo talín de corrido calle. Este fue el comienzo Nancy Cruz. de un tiempo talín. Yo no cambié el origen de aquellos músicos. ¡Ay! ¡A chica! Yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando si te vi. Si alguna miras, chica aún es virgen, entonces, ¿a dónde la cabina? Si alguna de chica aún es virgen, virgen ¿a yo me la caldo, Tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar. Te dije nada, yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. El papá de los pollitos. No con dinero, sino con Luz. cariño y nunca papá de pagar. de los pollitos, barraquitos. Este es Nancy Nancy. el comienzo de un tiempo Luz. tan lindo. El papá de los pollitos, no se puede. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo. Yo nunca me olvido. Esta es la, la cumbia cumplir. del año 2019. Con sonido, Nancy. Esta es la cumbia del año 2019. Con sonido, Nancy. Rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México.